Hola chicos cómo están todos, espero y estén bien en sus casas o donde me estés viendo, el día de hoy se me ocurrió hacer un vídeo de una recopilación de las cosas divertidas del hermoso y bellísimo Antronix G, y no olvides de seguirme y darle me gusta al vídeo y también sígueme en mi página de Facebook, muy pronto subiré vídeos a Youtube para que también estés pendiente de lo que suba pero por el momento no he subido ningún vídeo ahí por cuestiones de tiempo, pero quizás en estos días haré mi primer vídeo y sobre solamente usaré instagram para fotos y vídeos míos y una que otra cosa de free fallar como y o Momazos bien perros etcétera y bueno sin más chucharías que decir prepara tus palomitas destapa tu refresco y que empiece el vídeo me da gusto muy bien gracias de dar youtube saludos ya conocen al chicos una pregunta ya saben a la escuadra con la que estamos xavi Keizor y Chav, eh, Kamikaze, ¿los conocen o no los conocen? Xavi es ecuatoriano, sí, sí, sí, sí. A ver, a ver, Kamikaze de qué, qué nacionalidades. El que sepa le doy una coca, digo, un a, a ver, a ver. Kamikaze, a ver, a ver. ¿Kamikaze a ver, a ver. de qué nacionalidades. El que sepa le doy ¿sí, un, un diamante. No sé ni qué ando haciendo, crack. No digo, Camilo No, no, Saludos ah. desde Ecuador, Jason, se la chupo. ¡Ojo! No, no, no. Dicen que Kamikaze es hondureño, ¿crees? <risa> Han dicho todos los países. Colombiano, no, no, no, no. mexicano, de la feria oh, de no, no. la Kamika. <risa> la chingada se les es esa, güey? De ver. Ya dijeron todos los y... países. Eh? parece, seguro. Para el... uh -huh. Ojo que no cuente conmigo eh. <risa> Una Ey, vez David, le digo, güey, eh, yo no le doy falsas esperanzas eh. No, yo soy no, no, no, no, serio sí. y concreto Güey, <risa> se mira bien verga toda la escuadra con esta ropa ¿La Ojo Se me una a que están arriba del techo yo creo Sí, güey corre colón por atrás No hay granadilla? ¡Mierda! Uy, loco, esa granadiza No, ¿qué? ya, olvídense de mí Soy una mierda, güey Flotante seguro No, le Bueno, loco, uno para uno, da, uno para uno eh. Date el uno para no pa uno ya expectante. Ya, ya, cúralo, cúralo, cúralo. cúralo. ¿Qué hizo de acá? ¡Tras, tras, tras! ¡Buena! Me tiene harto este perro disco que me está pa' aquí, Ah, ya listo, listo, listo. ¿Me voy a poner todos los full. Cool? No, Oye. es que yo ocupaba, ocupaba mis dos tiros de ratón ya. Ahorita no me cambio. Chicos, si está perdiendo esta banda es por mi culpa, sinceramente. <risa> No, o sea no hay no hay no hay excusa ya 70 mil en la medusa a ver. <risa> eh, ojo con las granadas las granadas no se vaya. Ojo <risa> ojo. Ah no, sí un puñetazo. Se, se se tiró uno. Me otro, me otro. Dale, cúrate al Dale, me curo, querido. Uy, me les metí de perro en me el otro. No, ¿que cura. Sí. No, claro. Solo quedo yo. Sí. No, trae arma. no, no, no, no, no, no, Pila no, perros, ¿eh? R Pero me aparecen R en la vida R real y culean, eh. Güey, <risa> <risa> te lo juro que me los encuentro en la vida real y son culos, güey. Son loco culos, güey. Tampoco me dan un PNP, un PNP, digo, un PVP a putazos, güey. Ni de pedo, loco. Es que sinceramente, echamos siendo humildes, siendo sinceros con ustedes Esto es para divertirme, yo no lo juego competitivo ni nada Esto es para divertirme con mis compis del clan, divertirnos, pasarla chido Yo no le tiro a nadie, si me matan chido, me mataste Y ya, o sea, ¿saben? Si me mataste, le hiciste mejor que yo, y ya, o sea... Yo nunca la tomo a personal y si me mataste chido, brother. Como ahí van Cam y Kaysor. Si los matan pues chido, si no pues ya y ya. Yo nunca sí, he sido bueno, el mejor, no, yo no soy el mejor. Nunca he dicho que soy el mejor. Hay jugadores que siempre han sido mejor que, mejores que yo. Pero yo lo que trato es entretenerlos, brothers que eso creo que falta, saben, para que lleguen muchos creadores de contenido para llegarles a ustedes. Y Game Over creo que siempre ha estado, así que vamos a ver a K-Story Chavilla a ver cómo la hacen. altronis es la mera vergodolaga, saludos. No, gracias, brother. A ver, me voy a echar un Black Level por ti, crack. <risa> Ojo. Se lo merece, sí. negro. A ver, Chavi dice que es Black Level, Andrew dice que es la mera verga. Andrew es un borracho. No, pues por ustedes, bro, no es nada anormal, ¿saben? Ni que fuera inormal. ¡Ojo! Escuchando el sonido. No, no, no, no, yo sé que no se ve nada, chicos. Yo sé que no se ve nada. Ahorita va, se va a ver algo. A ver... Chingado, piste, tiene que se vea algo Bueno, voy a poner algo A ver Ojo okay, Chicos, recuerden Háganle caso a Kamikaze A Kaiser, A Kamikaze A Xavi A Carlos A Dybala Kiagre, A Tania A Genesis a toda la bandita, Adrián Game Over, háganle caso muchachos, porque ellos, si quieren entrar al clan, ellos son la clave. Tienen que verlos cómo se han desempeñado dentro del competitivo Game Over, agre este, Kamikaze. Si ven que son buenos... ¿qué? Si te gustó el vídeo no olvides de darle me gusta y comentarme qué tipos de vídeos quieres que haga para que traiga más contenido a mi Instagram y muy pronto a mi seré si haré mi canal de Youtube o no, y bueno espero y te haya gustado mi vídeo y te haya entretenido el vídeo con subtítulos que le puse, la verdad que no fue nada fácil hacer los subtítulos porque algunas palabras no les entendía por sí mismo pero ahora está bien subtitulado, y bueno gente sin nada más que decirme les pido de ustedes y que pasen un bonito día todos. ¡A la bestia! me